del día, ¿qué tal? Eh, nos encontramos en la parroquia Venus del río Quevedo, estamos en la vivienda de el hombre, bueno, de la de la mamá, ¿no? Del hombre que falleció en el paso deprimido, al caer del paso deprimido, eh, hemos conversado con la madrecita y ella nos contó eh, a detalle, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Y bueno, lamentablemente tenemos que informar que el hombre falleció, y en estos momentos pues se está realizando el velatorio no de la persona. Aquí nos encontramos con la mamita. ¿Cuál es su nombre? Buen día. Miriam Pérez González. ¿Cómo se llamaba su hija? Jairo Raúl Montoya Pérez. ¿Cuántos años tenía? 33 años. Bueno, coméntenos, ¿qué pasó ese día que él iba por el paso deprimido? Él iba él, él se dirigía a su lugar de trabajo. Y un di, dicen en los comentarios que un, un auto... Le, le iba a seguir, le, le arrebasó, le iba a esto, entonces le hizo una mala maniobra y cae abajo al puente. Dice, lo, otras personas me dicen que él cayó encima de, la, de un bus y a lo que el bus vuelve a salir, él cae abajo al pavimento y el, el, el, el otro bus de la línea 8 le coge y le, y le pasa las llantas en las piernas. Esas son las informaciones que me dan las personas que, han, que vieron el, el, lo, lo que pasó ahí. ¿a dónde se dirigía su hijo? ¿todas las mañanas salía a esa misma hora? Sí, todas las mañanas salía a la misma hora él iba para, antes de llegar a Buena Fe a hacer unas obras que estaba trabajando en construcción allá sí. ¿en qué parte trabajaba? me dice, no era que para la vía Buena Fe, porque yo no, no conozco para dónde mismo era que le iba a trabajar pero dice que ella que por la vía de Buena Fe yo me encontraba en el campo cuando a mí me llamaron a avisarme el suceso, que le, lo que le había pasado lo que le había ocurrido a mi hijo entonces él iba en una motocicleta, iba por el paso deprimido y un carro intentó rebasarlo. Había, habría pasado, ¿no?, que se cayó de, sí. desde arriba. A... Desde arriba cayó abajo. A al la... sí. Entonces ahí había pasado un bus y... y ustedes que...? Sí, unas personas que estaban ahí que vieron, dicen que el, que el bus le pasó en las piernas, pero dicen que el bus no tiene la culpa, no sé porque yo no, no todavía no hemos andado averiguando haciendo averiguaciones solo nomás lo que nos comentan la, las personas que vieron el, lo que sucedió no hay videos registrados ahí. eso todavía no hemos ido a ver pero me dicen que sí hay cámaras por esos lados pero todavía no hemos ido porque no hemos tenido tiempo no hemos tenido tiempo bueno y su hijo eh, él se dedicaba al trabajo de construcción no iba como de costumbre a esa hora al trabajo sí, bueno, iba a trabajar, sí. Mm, ya yeah. Y eh, bueno, ya una vez eh, ya herido, ustedes lo trasladaron a un hospital. ¿Qué pasó después? Aquí lo llevamos al hospital, el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí lo que hicieron fue ponerle suero, porque no le habían limpiado para nada la pierna, para nada, lo que es absolutamente para nada. Y los doctores del hospital Luis Bernazas me dijeron que yo tenía que ver si ponía una denuncia aquí en el hospital a los doctores que estaban de turno ese día, porque eso dicen que es ne negligencia médica porque prácticamente solo más lo que me pusieron, me le pusieron fue antibióticos nada más para el dolor calmarle y para las horas que él tenía que había que darle el pase, me le di, casi todo el día sin medicamento y cuatro y media de la tarde me le dieron el pase, fue al hospital de Milagro y allá en Milagro, ¿de en Milagro de Guayaquil? No, de aquí me le dieron el pase a Milagro, de ahí de Milagro me le dan el pase al hospital Luis Bernaza ¿De Guayaquil? Sí, al hospital Luis Bernaza en Guayaquil yeah. sí. Entonces aquí en Quevedo no le pudieron hacer nada. No, aquí en Quevedo no me le pusieron, no, no, no prácticamente nada, porque tuvimos que hacer el, este hablarle fuerte a los doctores, a los enfermeros, para que por lo menos me le pusieran algún calmante, porque mi hijo era que lloraba del dolor y el sangrado, no me le pudieron eh, quitarme el sangrado, porque él sangró demasiado, perdió mucha sangre. Sí. Bueno, ahora usted como madre de familia, ¿él también deja hijos en la enfermedad? Sí, deja cuatro niños, dos varones y dos mujeres. Bueno, yo lo estoy como madre, bueno, en este caso pide justicia, ¿no? Aún se desconoce quién fue el causante y tampoco porque, bueno, no se decía que su, su hijo pues iba en estado de y que eso también todo desmentido de su padre Claro, porque yo como madre, yo estuve con él allí, en, aquí en el hospital, y mi hijo no votaba no, no el esto de alcohol, mi hijo no tenía alcohol, no botó, ni un esto tufo de alcohol, porque él no tenía alcohol, no estaba alcoholizado. ¿Ustedes piden justicia para encontrar en este caso a las personas involucradas? en el estudio. Claro, es lo único, la justicia, eso es lo único que uno pide, nada más. Y ahora, eh, ¿falleció ayer? ¿Cuándo falleció él? Ayer que estábamos, domingo, no, el 21 falleció el día sábado, el sábado falleció él, a las dos y media de la tarde falleció. Y ahí eh, van a, bueno, a enterrarlo, ¿en qué parte? ¿Cómo que se el cementerio? ¿Dónde ¿no lo vamos a llevar? Por el terminal, el cementerio de La Paz. Ahí lo vamos a sepultar hoy día. Bueno, ahí sí, amigos. Bueno, la versión de la mamita, ¿cuál es su nombre? Miriam Pérez González. La uh -huh. versión de Miriam, muchas gracias. Bueno, pide justicia también a las autoridades. Estamos en estos momentos en la parroquia Venus del río Quevedo, en la vivienda de la mamita uh -huh. donde están velando a la persona que falleció al caer del paso deprimido una obra municipal que recién fue inaugurada eh, hace unos días por parte de la empresa quevial y también de la del municipio de Quevedo eh, bueno no en este caso se había manifestado que el hombre iba a conducir al trabajo iba a un trabajo de construcción y había muchas hipótesis no, que iba en una bicicleta pero bueno ahora la mamá nos, había, nos acaba de indicar que iba en una motocicleta hacia el trabajo y bueno, no, en un carro según las versiones, intentó rebasarlo y él al intentar esquivar pues se cayó del puente del paso deprimido y esto pues un vehículo se presume que era un bus eh, pues le pasó por, por las piernas, por eso es que vimos algunas imágenes que circularon en redes sociales donde la pierna estaba gravemente lastimada. Y entonces, pues amigos, es, es la información, ¿no? Lamentable este hecho, un poco también el llamado a las autoridades eh, que piden que se coloquen cámaras de seguridad, que se coloquen principalmente señaléticas, tenemos entendido que el lugar eh, está prohibido el paso de peatones. ...y también pues hay una señalética que se ha colocado que está prohibido también rebasar a un vehículo... ...así sea una motocicleta, está prohibido rebasar... ...entonces una de las hipótesis que se plantea es que se ha querido rebasar al, al señor que se encontraba en la moto al fallecido... ...y esto pues había producido que el hombre se caiga del de paso deprimido, amigos... ...estamos aquí en estos momentos en la casa de la mamita del fallecido... ...donde se está haciendo la velación y bueno, no se sienten indignados... Hay mucha tristeza, indignación por parte de los familiares que están pidiendo pues justicia. Justicia porque desean que de alguna manera se pueda encontrar a la persona que intentó rebasar y también eh, a la persona, no al conductor que eh, en este caso cruzaba no cuando él se cayó justamente del paso deprimido. Amigos, es, es la información que tenemos a esta hora. Vamos a ver si... Eh, conversamos con otra persona, amigo, ¿usted conocía? fallecido sido parentesco que tendría de él, no? Amiga, familia. Él es el primo de mi esposo. ¿Usted lo conocía él? La verdad es que este, sí lo vi varias veces porque él vivía en la Loreto. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo lo describo usted como persona? Es que no se lo podía describir porque realmente yo con él casi no traté mucho. Uh -huh. Ahí, a la tía. Bueno, ahí sí, muchas gracias, amiga. Bueno, amigos, eh, bueno, aquí algunos familiares se han hecho presentes. Amiga, familiar del fallecido también. Soy la tía de... Sí. Sí. Ya, indignada también por la situación y con mucha tristeza. Por claro, demasiado indignada de ver lo que está pasando y no es justo lo que pide que esto le, puede, le ha sucedido a él, también puede sucederle a otro, y entonces está que tomen carta en el asunto y que no quede esto en la impunidad. Ya porque él fue, para mí, para mí él era como un hijo más, no un sobrino, sino un hijo, porque él era más allegado conmigo. Era bien llegado, Sí, uh, demasiado allegado llegado, por eso digo que no quede esto en la impunidad, que se haga justicia. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que, bueno, usted, usted como tía, es lo que pide a las autoridades? ¿Qué le puedo decir yo como tía? Que no quede esto así, que, que no quede en la impunidad, que ya... ¿Cómo me puedo decir yo si así? Si que no quede esto así nomás. Que, que pongan asunto eso, y, y para que más después no pueda suceder a, otros, a otras personas lo mismo, porque porque todos somos seres humanos y, y no se le desea esto a nadie. El, ya. Lo único que puedo decir más, porque no puedo más que decirle. Gracias. Sí. Bueno, amigos, eh, este es eh, la, el panorama no en la casa de, del hombre que falleció. Deja cuatro niños en la orfandad, dos niños y dos niñas. Las, autoridad, bueno, las, las autoridades, bueno, todavía no se han pronunciado en el hecho, se sabe que fue un accidente y eh, se están pidiendo también señaléticas, señaléticas también para las personas, para los peatones. Recordemos que es un paso deprimido que solo está destinado para vehículos, que está prohibido rebasar 30 kilómetros por hora, es la señalética que se ha colocado para aquellas personas que todavía desconocen y que cruzan diariamente por ese lugar. Eh, pasar con mucha precaución, lamentablemente, bueno, un, una obra recién inaugurada y que, bueno, ya ocurra un accidente con un fallecido, amigos, es lamentable realmente. Así que es la información, amigos internautas, vamos a ver si conversamos con la mamita, a ver si nos tiene que decir Ajá. algo más, agregar algo más, amiga, alguna ayuda que ustedes deseen, quizás. La persona que nos necesite ayudar a colaborar en algo, bienvenido sea. ¿no? ¿En qué le pueden colaborar? Ahorita tenemos, estamos con el problema de que tenemos que pagarles la funeraria. Solo eso nada más. ¿Se pueden comunicar algún número de teléfono en particular? Yo, mi teléfono está fallando. Uh -huh. A ver, a mi teléfono que es el número 09-68-73-09-29. Soy la tía Marta Pérez. 09-68-73-09-29. Soy la tía Marta Pérez ahí está el número de teléfono de la tía sabemos que los gastos funerarios pues son muy elevados y bueno la muerte inesperada no todos pueden costear estos estos gastos que, que generan no la que se tiene que pagar por el tema de, del entierro así que amigos eh, aquellos que tengan ese corazón solidario también pues pueden llamar al número de teléfono que estaremos informándoles también en nuestra página www.aldía.com punto y aquellos que recién se conectan, eh, la persona eh, falleció, eh, fue la persona que se cayó en el paso deprimido, iba en una motocicleta, se dirigía al trabajo como de costumbre a esa hora, tipo 7 de la mañana, hacia un trabajo en una empresa de construcción y pues eh, se plantea ¿no? la hipótesis de que un carro intentó rebasarlo y pues él para esquivarlo, pues se cayó del paso deprimido. Y abajo, pues también circulan pues algunos buses, líneas de buses. Esta línea de bus le habría pasado encima de la de una pierna, pues, y por eso es que se vieron algunas imágenes donde la pierna del hombre estaba gravemente lastimada. Esa es la información, amigos internautas, que tenemos a esta hora. Eh, Pedimos obviamente precaución ¿no? al conducir por ese lugar que es el Paso Deprimido. Es una obra pues, recién inaugurada que queda entre las avenidas Quito y la avenida Walter Andrade. Una obra destinada solo para vehículos. Así que importante dar a conocer que, bueno, lamentable ¿no? el fallecimiento. Recién inaugurada la obra, pues ya se vio que existe un accidente. Esperemos que... Más adelante, pues también las autoridades puedan colocar señaléticas más visibles para que no ocurran estos accidentes y prevenir más muertes en las calles de Quevedo, amigos. Recordemos que, bueno, según datos, ¿no? Nosotros hemos sacado información de en nuestra plataforma web. En, en siete meses, Quevedo, pues, han habido 14 fallecidos en accidentes de tránsito aquí en la ciudad de Quevedo en tan solo siete meses de enero a agosto, de enero a julio, perdón, siete meses, ya han existido 14 fallecidos y más de 201 heridos según la información que nos brindó la comisión de tránsito del Ecuador y generalmente estos estos accidentes pues suelen ocurrir por la imprudencia de algunos conductores, generalmente bueno, estos accidentes eh, participan motos y vehículos particulares, así que la precaución, ¿no? Respetar las leyes de tránsito, que es muy importante pese a que en muchas ocasiones eh, no, se, no se pueden leer, pero bueno, por conocimiento de todos ya, ya conocemos, ¿no? Que no se puede rebasar cuando no se lo permite. En este caso, el paso deprimido está prohibido rebasar. Está prohibido rebasar, ya seas un, un vehículo particular, un bus o una motocicleta, incluso personas que cruzan en bicicleta, en triciclo, también hacerlo con mucha precaución en ese sitio porque es un vehículo solo, es un, o una obra dedicada, este, destinada solo para vehículos. Así que la recomendación, amigos, también, para que evitar que existan estas estos dolor, dolorosas escenas que vemos a esta hora, es respetar, respetar las leyes de tránsito sabemos que ahí hay una señalética que dice que está prohibido rebasar y evitar más muertes en el cantón quevedo por accidentes de tránsito una de las principales causas es el irrespeto a las señales de tránsito por parte de algunos conductores a veces no respetan el espacio de las motocicletas y ocurren estos accidentes y una familia queda sufriendo niños quedan en la orfandad y bueno pierden no la cabeza del hogar que generalmente pues es el que la el padre, ¿no? El que da el sustento al hogar y ahora pues niños tienen que vérselas con su mamá para eh, poder seguir adelante con su vida, con los estudios de los niños, amigos, seguidores de la vida. Es la información que tenemos a esta hora. Eh... vemos dolor, dolor de las familias, ¿no? De las familias que ustedes es tía, familiar también, vecinas Sí, ¿Conocía a la persona? Claro, es mi sobrino. ¿Es sobrino también? Sí. Indignada y triste por la situación, muy triste. Claro, porque una cosa... ¿No se le esperaba no, nadie? No, pues, ¿sí? pues, me Imagínense en ese puente de una aseguranza, una cosa que el alcalde. Si él, hoy fue por él, ¿cuántos serán después? ¿Qué falta ahí que ustedes recomiendan? Después Yo veo algo seguro en eh, eso porque, porque tiene una protección bien porque... Mire, ¿Una baranda como... más grande? Claro, porque eso está muy pequeño. Y, mire, ahora fue el quién será más de qué. Sí, ¿qué se alto alto? Y... al ¿Que, el... que no sucedan más de estos accidentes y también el llamado a las autoridades que se tomen los correctivos necesarios eh, para evitar estos accidentes, amigos, eh, barandas mucho más grandes, cámaras de seguridad, señaléticas más visibles, especialmente a señaléticas para los peatones, para los, las bicicletas, y evitar estos accidentes que ocurren, ¿no? que, que se espera que no vuelvan a ocurrir, en estas obras y con la finalidad eh, que se hizo ¿no? de descogestionar el tránsito en la ciudad de Quevedo, específicamente en esa parte, pero lamentablemente pues ocurrió este accidente de tránsito pues y ahora una familia está sufriendo mucho y lo que se pide ¿no? a algunas personas también, la colocación de cámaras de, en el sitio ¿no? para conocer, eh, bueno en caso de que existan inconvenientes, y tomar cartas en el asunto. Es la información, amigos seguidores del día, conducir con precaución en las villas de Quevedo, ya les habíamos nombrado datos, eh, estadísticas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, 14 accidentes, 14 muertos, perdón, 14 fallecidos durante 7 meses por accidentes de tránsito en Quevedo, es la información que nos brindó la Comisión de Tránsito, más de 200 heridos, así que una de las causas pues es eh, el irrespeto, no, la imprudencia de varios conductores y esto pues provoca eh, los accidentes y muchos de ellos pues generalmente ocurren en horas de la mañana, en horas del de atardecer. Y, y bueno, no lamentable la situación, amigos internautas, pedimos a que compartan. La transmisión para que llegue a, a manos de las autoridades esta transmisión en vivo y puedan tomar los correctivos necesarios en esta obra municipal que recién se inauguró y también a compartir para que los conductores también puedan eh, tener conciencia de que deben circular por esa zona con mucha precaución. Ahí mismo se colocó la señalética que es 30 kilómetros por hora la circulación, no es una vía rápida. Y también a los peatones, que también se, tiene, se sabe que se tiene prohibido la circulación de peatones. Pese a que hay un parque rotario, ese parque solo es ornamental. No se puede cruzar a ese lugar porque no hay ningún paso cebra, ningún semáforo, ninguna señalética Amigos, y es la precaución, ¿no? Que, y la recomendación que nosotros damos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Así que compartimos, invitamos a que compartan esta transmisión en vivo. Y gracias nuevamente a todos nuestros sponsors, que gracias a ellos la información llega a sus hogares de manera gratuita. Ponemos en pantalla en estos momentos los números de teléfono para avisos publicitarios, para convocatorios, notificaciones, avisos judiciales. Ahí están nuestros números de teléfono. Y también para que sean parte de nuestra lista de difusión pueden escribirnos a través de WhatsApp para que la información llegue hacia eh, sus hogares de forma gratuita como lo han venido haciendo. Es la información, amigos, seguidores del día. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.